Bueno, pues buenas noches. Buenas noches a todo el mundo. Bien, bienvenidos todos aquí al programa Furremol. ¿qué? La cueva al duende. Ahí. Aquí vamos a estar dos días a la semana. Tenemos que programarlo. Esto, bueno, vamos a decir que es un canal nuevo, que lo vamos, estamos empezando, Charlie y yo, que somos amigos de siempre. Y como la cosa está muy mal ahora con el confinamiento, que no podemos tocar ni nada, somos músicos, yo soy pianista, la guitarrista, somos productores, compositores, en fin. Y entonces pues hemos decidido de hacer este canal para tocar en directo para toda la gente que nos quiera escuchar. Y... Para invitar a gente. Sí, queremos, queremos hacer que sea, digamos, algo multicultural. donde sí. vengan entrevistas, vamos a hacer entrevistas a, a nuevos talentos, a gente, digamos, que ya está consolidada como artista. Tenemos también pendiente, van a venir, va a venir una actriz muy conocida, pero todo se queda en sorpresa, un actor también muy bueno que, que os va a gustar, uh -huh. guitarrista de primera, de primera línea, y vamos a hacer un, digamos. Un poco programa, de todo. Un programa en directo para que la gente sí. pueda escuchar música en vivo y en directo, que es lo que se trata esto. Y pasárnoslo bien. Aquí venimos a pasárnoslo bien. Con tan, vamos a contar muchas historias que tenemos él y yo. Vamos, muchas, anécdotas muchos kilómetros en Chal, carretera. Charly y yo nos conocemos de hace muchísimos años. Y hemos vivido de todo, me parece bien. Nos ha pasado de todo, la verdad. Yo tenía. Hemos sido muy flamencos también, nos ha gustado mucho el ambiente. Yo viajaba, yo tenía un trabajo donde viajaba todas las semanas, de lunes de lunes a viernes, y alguna vez me lo llevaba conmigo. que no fuimos a venir Una vez le dije, te tengo que haber venido a ver a una clienta, digo, ¿te quieres venir? Y dice, yo qué me llevo? Digo, tú ponte guapo, te pones tu trajecito y te pones guapo. Y quería que era más policía. Gente. Bueno, tenemos historia que no tenéis ni idea. Sí, poco, vamos a poco a poco, además recordándolos Lo que quiero también recordar es que tenemos nuestro correo donde podéis mandar Vaya, no eh, no si queréis alguna temática en, en concreto. El correo es Furremol, la cueva al duende, Furremol, que yo no lo sé todavía, sí, Furremol, la cueva del duende... La cueva, al, el duende. Ah, la cueva, el duende. El duende, arroba... arroba gmail.com Furremol, la cueva, el ahí, duende, ahí puede arroba, bueno Ahora mismo al principio, y supongo claro, que tendremos que ir poco a poco, pero eh, todo artista que quiera mandarnos algo a este correo, que lo escuchemos, que ten, eso sí, tenemos que cantar temas propios, porque sabemos lo que pasa con con YouTube, con los covers que... sí, no, y además ya nos no, no no han dado el toque porque saben que vamos por donde que va a ser algo, to vamos a cantar canciones nuestras, pero también queríamos cantar covers porque la verdad que es sí, bonito es no bonito pero bueno, tiempo. pero nos bueno. han dicho Nada. que no, no se puede, entonces va a ser canciones nuestras no hay ningún problema porque el compositor tiene muchas canciones, yo también, yo también y yo todo siempre... el que venga con nosotros tiene sus canciones propias y eso es lo que vamos a hacer canciones, sí. y luego que todo también que sean temáticas de producción de masterización, siempre dando un punto de vista diferente y nuestro, ¿no? Porque es como como lo hemos ver, hablado, hay muchos muy buenos productores, a lo mejor lo que a uno no le parece bien, al otro sí, pero bueno, simplemente donde a preguntas sobre masterización, sobre producción, sobre... Bueno, dentro de lo que sepa, hombre, claro. llevamos ya mucho tiempo, yo sobre todo llevo más años ya, es que yo ya esto, empecé con un Atari, la gente que entiende de todas estas cosas pues sabrá, con el Cubase, con un Atari, con un mega de memoria imagínate tenía yo te tenías que guardar la librería en la bolsilla y yo que no bueno tengo que decir que yo soy casi invidente no veo y entonces se veía yo bastante bien bueno todavía ya veía yo por poquillo pero me, me pegaba la al monitor ese que era grandísimo eso era enorme, ¿no? que era enorme un... y los discos eran en el teclado se metían en el teclado y ahí empecé yo tío, fíjate si hace años ya y, y aquí sigo Así que a bien, ver si queremos crecer hemos, poquito a poco, crear una pero, comunidad de buena gente. Y cuando se acabe todo esto para dar conciertitos por ahí, vaya hombre con el móvil, tendré que apagarlo. Sí, apagar móvil. Yo creo que sí, yo creo que sería lo suyo. Y además, como, fíjate que bien habla mi móvil. ¿Vale? ¡Haz ¿Vale? <risa> <risa> <risa> de energía que tengo que apagar la luz! Espérate, ya va esto el mundo apaga. a <risa> apagar, apaga. apaga. a tomar por culo. Voy a coger la guitarrilla y eh, eh, eso y contar también eh, hemos vivido muchas cosas juntos eh, este tuvo un par que se llamaba el músico, madre mía, en el pan, el, el músico si sigue esto... abierto el pan nos morimos. Ah, ah, hoy he pasado por allí, he pasado por la avenida Menos Barcelona. Dinero, allí no ganábamos ni dinero ni nada. No, había, había, había dinero, pero es como me decía, <risa> ya, nosotros le comprábamos, no voy a dar la publicidad porque es un supermercado muy conocido aquí en Córdoba, bueno, se lo compraba, el negocio era mío, se lo compraba a un comercial de ese grande supermercado aquí de Córdoba y me acuerdo una vez que le dije, mira... Digo, no te puedo pagar esta, esta semana. Y me dice, Charlie, no me lo puedo creer. Estoy dice, ilusión. si vende, si vende, Marco, que, que, que tú la has venido a Barcelona. Dice, o, o te lo bebe, a me digo eso. Dice, o te lo bebe. O lo invita, <risa> o lo regala. Aquello era un desmadre. Dice, porque un año y medio duró, la verdad. Bueno, pero lo pasamos, genial, ¿eh? Tenía un escenario estupendo. Un, te, un telón muy chulo. de sí, ahí va muchos músico por allí. El Antuna, ¿eh? Tenés que venir por aquí el Antuna. El Antuna estuvo, amigo, tra, estuvo trabajando conmigo, el cubano, muy bueno. Un amigo cubano nuestro que es muy, muy, muy buen músico. Tiene que venir. <risa> y nada y contar y ya contaremos historias que tenemos tenemos para no, para no aburrir historias que ten, sí, no sé si tenemos dentro de poco vamos a invitar vendrán toda la semana a lo mejor una estaremos y, solos más cosas más personal más entrevistas más eh. presentando canciones suyas canciones mías de mi disco y, y un día a la semana vendrá un artista sí, para traer siempre a alguien como contaremos muchos compañeros músicos pues para estar con, es con todos nosotros y, y vamos a cantar una cancióncita. ¿Cuál? Yo qué sé, a ver si nos acordamos, porque es que de esta la, canción hace muchísimo tiempo. De las la antigua? cantamos la de Ay, no, Bueno, si moderna la... no tenemos. Si es que, eh, yo, nos conocemos de hace muchos años, pero llevamos mucho tiempo sin vernos, no hemos no visto ahora, pero. En fin. Venga, porque bueno, te va, era así, ¿no? Era, ¿Por qué te va? Después era un la mayor. Venga, voy a poner los auriculares para escucharla. Bueno, pues esta canción, espero que Vente, os guste. Voy a los no era, con esta canción nos quedamos finalista en un eh, programa del Canal Sur. Exactamente. ¿Se sí. acuerdan? Sí, sí, en, en Cazatalento... En el, fue el año de Sergio Contreras. Que, que salió, él no era conocido en ese tiempo pero por lo que se ve trabajaba en Canal Sur y tenía o la familia y tal, en definitiva que quedamos pasamos de 400 maquetas ¿te acuerdas? 400 sí, y, y pico a 32 a... de los 32 a los 16 siempre hemos estado ahí en Vilillo y, bueno. y al final, si tú sabes, ¿te acuerdas también? como, no, como no, teníamos, no teníamos padrino porque eso es lo que nos dijeron estaban había muchos y todos ya tenían su nos llamábamos Charlie y el Cieguito Roquero y el Cieguito Roquero <risa> ya no, y el otro año me acuerdo, <risa> me estoy acordando ahora, que José Todavía me dicen el, el, el Seguito Roquero. Sí. Eh, mucho. El papa ¿Eh, ¿te acuerdas el, tú que vino al otro año vino José, le, el humorista, y nos sea, dijo. ¿Sabes que José es un amigo mío? ¿Sí? Es eh, un tío estupendo, fantástico. Y dijo que eso, que. Conoció. Espérate que voy a terminar. Dame que termine. Dame que termine, coño. Tipote. Bueno, Juan, José, el que amigo suyo. ¡Popa ti! ¡Po pa ti! Escucha, que, que cogió y vino a vernos y nos dijo, nos dijo eso, nos dijo que. que... José le vino a vernos cuando estábamos. ¿No, ¿No te, te acuerdas? tenía el estudio ahí en, en la viñuela ¡Ah, claro, sí ponía, Por eso es amigo mío porque vino a verme ponió, a mí Porque quería quería sí, claro, sí es verdad coño, vino a verme a mí Y, claro, claro. y dijo eso dice no, no, no había hecho nada porque hace falta un padrino dice para este año para este año voy a ser yo vuestro padrino ¿te acuerdas? Y ya, ya no se celebró tenemos que tener un día al Magui también, que yo conocí a Ocel por mediación del Magui Es eh, amigo suyo, ¿verdad? Sí, yo, pues yo, yo lo sé por... él. Estuve eh, en Sevilla con, en casa de Ocel por Magui que me llevó allí. Yo lo sé, venga, vamos a cantar una canción así. Vamos a cantar, ¿cuál? La de... Esta, ¿no? De... ¿Por qué te vas? A ver misma? si nos acordamos. ¿Por qué te vas? Venga, espero que les guste a la gente, que la escuche. Sí, ahora esta mismo... Esta la compusimos hace mucho... Se volvió oscura y tú no estás aquí, la más linda, la más pura, rosa de mi jardín. Pero me pertenece, tus labios son mi verdad. Malditos son esos besos que volando, volando van. Oh, tengo, sentir que es un sueño, si no es que me muero, quiero, quiero, quiero, soñar que es un sueño, no a lo lejos, de tanto eterno. Vieja foto, la claridad llegará con recuerdo ya pasado. Recuerdo, recuerdo que han de pasar. Que ya no sé vivir la vida, se si ha mirado, tú ya no estás Borracho pasó la noche llorando porque te va. Oh, oh, oh, oh, oh, Más o menos, no me acuerdo más un menos, poquito. Más, ¿no? menos, <risa> más o menos era así. ¿Te acuerdas también? Había una muy buena que era Siento que muero. Esa, esa le gustaba Cu mucho a la gente. ¿Te acuerdas cómo era la historia? Cuéntala, cuéntala, qué muy bonita. ¿Qué me preparando yo claro, estaba muy yo ahí. Siento que muero. La fue la primera canción que compusimos. La compusimos con una taja, como un piano que teníamos en el coche en el arena de la feria. Estaba, no estaba la feria, estaba, estábamos allí. Sí, verdad, verdad. Habíamos realmente. ido, estaban las parientes en la casa, las parientes que teníamos antes porque no, por racha <risa> y le dijimos ahora venimos que vamos a comprar cerveza y ahora venimos y llegamos a las 5 de la mañana qué sé, qué por eso que era un cabreo. creo que es verdad <risa> me acuerdo pues yo pensaba que la habíamos hecho no, no, en, el eh, eso eh, lo en el coche que habíamos, con la guitarra los dos con un... pensaba que la habíamos hecho en un, en un piso que tú vivías en el no no no Esa esto era, era más o menos era el la menor, ¿no? Sí. Qué bonito. Vamos, no, vamos ya. Siento la luna caer, ya no estás conmigo. Ya lo que sé.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 Quiero sobrevivir Y siento que muero Siento que me... de menos el color que tú le estabas Si no te tengo... Y el móvil sonando... Oye, llegamos. Va a sonar, va a sonar. Va a sonar, va a sonar. Yo sería despedirnos. Claro, hay que... vamos a cantar hoy todas las canciones que tenemos. Claro, hemos cantado un par de canciones. Ya que tocaremos muchas más.